¿Cómo evitar el web shopping en una tienda, en una tienda normal, en un comercio habitual y uh, tradicional? ¿Qué tal? Soy Juanja Mengual, ya sabes que puedes suscribirte en este canal. Hablamos de marketing y este es un canal en el cual queremos que te orientes a ventas. Hoy con una conversación, en una conversación con comerciantes tradicionales de una asociación me comentaban el hecho de que la problemática que tienen de que la gente va a su tienda, se prueba sus zapatos, se prueba sus camisas, salen y acto seguido lo compran por el móvil. Frente a esto, hombre, la pregunta era clara qué hacer, qué hacer, qué hacer. Bueno, lo primero que les he dicho es, primero, no llorar. Eh, hay dos cosas que se pueden hacer hacer lo que se ha hecho siempre y desaparecer o la segunda estar off y online cómo bueno hay estrategias evidentemente hay que invertir y hay que rebajar el margen pero hay dos elecciones o lo vendes tú con menos margen o lo vende otro porque hoy tener una tienda eh, solamente de calle es esperar que por la tienda te pase solamente la gente internet te permite que tu escaparate esté en todo el mundo lo que pasa es que esto no se hace no se hace del día la noche pero es incompatible el offline con el online la verdad es que no todos dicen que el on y el off juntos es lo ideal o sea el on por separado y el off por separado pues es lo menos ideal pero hay que hacer una pequeña inversión hay que tener claro qué es lo que voy a invertir porque el mundo no es como antes en el cual yo ofrecía un servicio y era el único que vendía en 30 kilómetros a la redonda resulta que ahora cualquier persona de todo el mundo puede ofrecer tu producto incluso más barato por eso hay que espabilar un poquito la, ver la verdad es que me suceden cosas no desde esta reunión que comentaba pues eh, había varias maneras de eh, ofrecer lo que estamos ofreciendo en la tienda y nuestro know-how a todo un público más allá del que pasa cerca de nuestra acera se me ocurren varias desde luego pero sea lo que sea lo que hagas tiene que ser con un plan tiene que ser a largo plazo tiene que ser con una campaña y tiene que ser con valor añadido puesto que por precio no podemos competir muchas veces algo más si puedes decirlo de alguna manera es que o eres barato o eres diferente. Si no puedes ser más barato, tienes que ofrecer algo, algo, eh, un poco menos de margen, una botella de cava, el sorteo de un iPhone 8, 9 o 10. Hay dos opciones para el comerciante de hoy. Invertir en marketing real, no en postureo de communities manager todo a 100. Invertir en marketing real, hacer e-commerce, poner su producto fuera de la acera o morir hay dos opciones para el eh, retailer de hoy para el comerciante de hoy y es un tema de mentalidad una es que compren con menos margen o sea que vendan con menos margen o sea que su cliente mmm, lo tenga más barato o que su cliente le compre a otro no hay más el mundo ha cambiado para todos y en estos momentos en el móvil tenemos acceso a todos los precios y a todas las tiendas del mundo esa es la manera o invertir en marketing o desaparecer no hay más no es que yo me lo invente ni lo quiera simplemente es que es la puñetera realidad y el cliente nosotros insisto en Seth Godin siempre ofrecemos un producto y un servicio que nos parece fenomenal pero el cliente es el que manda y si el cliente tiene unas necesidades como la entrega inmediata o lo que sea ...hay que hacer lo que el cliente demande... ...se llama ley de oferta y demanda... ...es así de sencillo... ...ya sabéis que en este canal... ...en plan de enfoque.es, ...hablamos de mil cosas... ...si pulsáis arriba podéis ver... ...por ejemplo... Uno de los vídeos que os recomiendo de cómo vender e-commerce online. Hay miles de cursos gratuitos, solamente es la intención y el querer. También es verdad es que hay mucho humo en los cursos. Y evidentemente el título, quitarlos de en medio, que eso es muy casposo. Hay que saber dónde y con quién hacer un buen curso de e-commerce. El otro día estaba mirando uno de Hermo Benito por 245 que tiene muy buena pinta. Querer es poder. Ahora pensar que el mundo sigue como en el siglo XIX, eso es una muerte asegurada querido comerciante o marketing o la nada es la puñetera realidad me explico no se hace el día a la noche significa que se pueden hacer muchas cosas en primer lugar tener un plan construir la casa por la por por la base en segundo lugar, tener muy claro quién es tu cliente. Y en tercer lugar, orientar con la cantidad de canales que hay, desde un e-commerce, de un Shopify, eh, puedes usar un Wallapop, puedes usar cualquier canal, puedes hacer publicidad en Facebook Ads, puedes hacer en Google Shopping. De manera que si tú tienes muy claro quién es tu cliente, el que te ha comprado esos zapatos, si sabes quién es, sabes que es una mujer de 40 años, que está en esta localidad, puedes perfectamente decirle a AdWords, oye, que cuando esta señora busque este zapato, esta marca o algo por el estilo, me aparezca mi marca, mi zapato y que me lo compre a mí. Pero eso sí, tienes que dar valor, no puedes ponerlo más caro. Eso no es complicado. Y eso no es hacer me gustas y postureo por Facebook y pagar dinero a un community para que no haga nada. Eso es simplemente hacer marketing. Y hay dos opciones, como he dicho. O seguir haciendo lo mismo y desaparecer. O orientarse a ventas, mantener la tienda offline y empezar a vender online con el escaparate del mundo. Es la única manera de evitar el web shopping. Si quieres más información, ya sabes que en plandeenfoque.es encontrarás más. No te olvides de estos dos vídeos que te propongo aquí. Estás escuchando Plan de Enfoque y Mallorca Podcast. Un saludo de Juan Bengual. Hasta luego.